El escaparate es una web del Ayuntamiento de Paterna para la promoción gratuita de cupones descuento de los negocios de tu ciudad. No hace falta que conozcas o uses internet. El uso de la página te va a dar nuevos clientes, gente que no sabe que estás en Paterna. Tan solo tienes que descargar el formulario, rellenar los datos y si tienes cualquier duda puedes contactar con el equipo técnico para resolverla. No asumes ningún riesgo. Oferta la pones tú. El importe de descuento, la duración de la misma y el número de unidades. Envía el formulario a nuestro email y tras su revisión, el cupón será publicado en el escaparate. Ahora ya no tienes excusa. Nunca ha sido tan fácil vender en Paterna.